Hola familia, regresamos con este tercer video de esta serie de las Metaaventuras. Estamos hablando de las cosas que tenemos que pensar cuando queremos meternos en un negocio de diseñar, fabricar y vender NFTs dentro de Apla. En este tercer video vamos a hablar de que hay tres diferentes jugadores en esta cadena de metaventuras de estas empresas, negocios. Un jugador es el diseñador otro jugador es el fabricante de los nfts y el tercer jugador se encarga de vender estos nfts si es que vamos a ver cómo funciona todo esto según mi cabeza loca bueno en este tercer ejemplo como habíamos mencionado hay tres jugadores se hacen responsables por cada etapa de la creación fabricación y venta de los nfts el diseñador no tiene que preocuparse por la aprobación de los diseños el diseñador siempre le sacará ganancia a sus diseños siempre y cuando estén bonitos. El diseñador no corre ningún riesgo financiero más que su tiempo. Él no nada más se encarga él o ella nada más se encarga de hacer estos diseños, se los vende a un jugador y hasta ahí llegamos. El diseñador puede cobrar en cripto, dólares, euros, etc. Y hasta en UpEx también. El diseñador no tiene control de cuántos mints tenga cada diseño. Hablamos de eso en el segundo video. El diseñador no tiene control del precio por el cual se vendan los NFTs. Si el NFT tiene mucha demanda, el diseñador perderá ingresos por cada venta. La inversión, una vez más, tiempo para diseñar los NFTs, gastos, internet, electricidad, ganancias, lo que acuerden entre el diseñador y el fabricante. Muy, muy simple, creo que ese jugador es el que tendrá menos estrés. Menos dolores de cabeza, pero es el primero que se necesita porque sin, un, sin ningún diseñador no, no es posible esta cadena de, de negocios. Ahora tendremos solamente el fabricante. Este jugador tiene que tener Sparks para construir la fábrica y fabricar los NFTs. Este jugador tiene que buscar un diseñador que tenga bonitos diseños. Este jugador tiene que comprar esos diseños y tener un, un gasto antes de fabricar y vender los NFTs. Este jugador tiene que encontrar un jugador con un showroom que sea bueno para vender para que no tenga inventario parado en la fábrica. ¿Qué chiste tiene? Si compro diseños a buen precio, si tengo una fábrica enorme que fabrica NFTs cada 2-3 horas, tengo muchísimos Sparks. Si los vendedores no son buenos para vender, y tengo inventario. Ya no puedo fabricar más. Importante que se asocien con un vendedor que sepa vender. Y creo que a lo mejor también es, será necesario tener contratos. No sé. En, con estos vendedores. Que cada mes le tienen que comprar. 10 NFTs de cada diseño. 5. No sé. Al principio va a ser un poquito difícil ver cómo va a estar todo. Espero que, que no quieran cobrar unos 20.000, 50.000 UPEX, porque al menos que sea un diseño súper hermoso de un diseñador que tenga muchísima demanda, creo que vender NFTs por 2.000, 5.000 UPEX, en mi opinión, creo que estaría bien para usarlos como adornos exteriores de las propiedades. El lote en la fábrica solo puede tener un número determinado de NFTs en el lote. Si el lote se llena, no podrá seguir fabricando NFTs. Se puede asociar con más de un vendedor para que no tenga tanto inventario en el lote. También sería bueno eso, tener a quién venderles todos estos NFTs. Si pueden encontrar más de un vendedor, sería muy, muy bonito poder hacer eso. Este jugador, el fabricante, solo le sacará ganancia cuando venda los NFTs al dueño del showroom. Tiene que tomar en cuenta lo que, pagó, lo que le pagó al diseñador y otros gastos se hizo marketing. Tiene que recordar los fees que se le tienen que pagar a Plan por vender los NFTs a los dueños de los showrooms. Tal vez los NFTs se venderán por mayoreo a los dueños de los showrooms. Creo que eso es importante también como fabricantes, como en la vida real. Venden mayoreo ¿no? no van a venderle nada más uno o dos nfts al dueño de un showroom creo que una vez más sería importante tener un contrato donde estos dueños de los showrooms les compren un número determinado cada mes de nfts a ellos si los venden o no es el problema de ellos pero creo que sería una, una buena una buena idea Inversión de este fabricante, tiempo para construir la fábrica, gastos UPEX, dólares, cripto para pagar por los diseños, internet, electricidad, ganancias, 100% de las ventas de los NFTs a los dueños de los showrooms, menos el gasto inicial por la compra de diseños, los fees de las transacciones de la venta de los NFTs, el fee cuando se retira el dinero del juego con Tilia y posibles impuestos del país donde radique el jugador. Hay que pensar en esto, familia. ¿Okay? Ahora tenemos otro, un tercer jugador que es el vendedor, el dueño de los showrooms. Vamos a ver esto. Este jugador tiene que tener Sparks para construir el showroom. Este jugador tendrá que hacer un gasto enorme al principio, al principio para obtener los NFTs de la fábrica, porque va a comprar por mayoreo. Si voy a la tienda de, no sé, de cebras. Y solamente tiene dos, 3 NFTs, tres, dos, 2, 3 diseños y nada más tiene como 5, siete de cada uno. ¿Voy a regresar a esa, a esa tienda? Tal vez no. Quiero ir a un showroom donde tengan muchísimos, donde tenga yo donde escoger, como en la vida real familia. Entonces van a tener, creo que ellos serán los que van a tener el mayor costo. Porque van a tener que tener lo, el suficiente inventario para atraer a la gente. Ese jugador tiene que buscar fabricantes que le vendan al mayoreo cierta cantidad de NFTs por semana o mes. El precio de estos NFTs tienen que ser constante. Otra cosa que tal vez tienen que poner en un contrato. Si yo les compro 10 NFTs a, a 2,000 UPEX cada uno y la, en 2 3 semanas me quieren vender los mismos NFTs por 5,000, ,00 7,000 UPEX, porque vieron que los estoy vendiendo rápido, creo que eso no es justo. Importante tener ese acuerdo, ese contrato con los dueños de las fábricas. Que los primeros 100, 200, 1000 NFTs que fabriquen serán al mismo por el mismo precio. Este jugador venderá los NFTs al precio que quiera. Si quiero poner mis NFTs en mi showroom a un millón de UPEX, ese es mi problema. Tal vez nadie me los compre, tal vez sí. Yo correré ese riesgo si hay demanda por esos nfts será fácil pedir mucho por los nfts si no hay demanda por esos nfts el margen de las ganancias por esos nfts no será muy grande este jugador tendrá que invertir tiempo y recursos para hacerle marketing a su showroom importante importante eso con algunas ideas familia anunciar el negocio en los diferentes servers relacionados con aplan hacer publicidad en las redes sociales Tener sorteos para atraer a futuros compradores. Tener un buen nombre para su negocio. ¿verdad? Algo, algo que, que llame la atención. Que la gente se, se acuerde. Tener un logo. Tener el showroom dentro de un nodo. o Y no puse esto. Que hablé de esto en, otro, en otros videos. Tener su showroom al lado de, una, de un circuito de carreras. O ahorita que llegan los, el jueguito este de los estadios de fútbol. o del... Del juego ese de fútbol. No sé cómo va a funcionar eso. Pero según dijeron en el video. El x 1 dijo que vamos a poder construir nuestros estadios. No en APLAN. En pero recuerden. Es lo que le llaman el, el nivel 2. El layer 2. Los juegos serán fuera de APLAN. Pero van a usar NFTs de APLAN. Un poquito complicado explicarme. Pero tal vez pueda yo hablar con el creador de ese juego y decir, oye, puedo poner, puedes, puedes diseñar mi tienda o poner un cartel en, durante el juego donde salga mi, el nombre de mi, de mi showroom, de mi sala, sala de exposición. Imagínense, tienen que buscar manera de promover su negocio. Importante. Recordar que en cada transacción se le pagará, hablan un 5% de la compra y venta, una vez que se vendan los NFTs, el jugador debe de encontrar la manera de sacar las ganancias del juego por dólares. Importante tener el KYC. Cuando se retire el dinero por TILIA, se debe de pagar una comisión del 5%. Necesario tomar en cuenta los impuestos que se puedan pagar por esas ganancias en fiat. Tal vez este jugador es el que corre el mayor riesgo, pero a la vez este jugador tendrá la oportunidad de sacarle más ganancias a los NFTs. Si están bien diseñados los compran a buen precio de las fábricas y es muy bueno para vender ¿cómo lo ven familia? ¿vale la pena todo este dolor de cabeza o le estoy exagerando? déjenmelo saber en los comentarios si creen que, que estoy equivocado si piensan en otras cosas que no, no se me ocurrieron y en el siguiente video vamos a platicar del cuarto ejemplo que creo que es lo que muchos jugadores muy, especialmente muchos miembros del del barrio van a querer hacer y en este ejemplo cuarto ejemplo espero poder explicarme para que empiecen a pensar en estas cosas para que así tengan una buena relación entre ustedes y no salgan peleados bueno familia muchísimas gracias por acompañarme no se les olvide dejar un like si les está ayudando este video Suscríbense al canal si no lo han hecho recuerden cuando lleguemos a los 750 miembros, vamos a regalar tres casitas en Porto. No se les olvide eso. Bueno, familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.